Boni Cepeda pide perdón. Pide perdón, Boni Cepeda, a través de una entrevista con el periodista José Peguero para su canal de YouTube, el cantante y merenguero y actual viceministro de Cultura, Boni Cepeda, pidió perdón al pueblo dominicano luego... ...de convertirse en tendencia en Twitter tras la crítica de ciudadanos de ese país al cantarle a Nicolás Maduro en su cumpleaños. En la conversación, Cepeda aseguró no haber cobrado por su actuación en la fiesta de cumpleaños. Cuestionando el presidente venezolano, Nicolás Maduro dijo que fue un error de su parte haber dicho que recibió honorarios por su presentación... En una polémica en entrevista que lo ha puesto en los ojos de las críticas de los venezolanos, Cepeda dijo, no se arrepiente de haberle cantado en varias ocasiones el presidente de Venezuela, alegando que los artistas tienen libertad de cantar a cualquier país sin estar atado a precisiones políticas. Tenemos ahí las declaraciones de Mónica Cepeda en la entrevista con nuestro amigo José Peguero. Vamos a escuchar. De Nicolás Maduro, en el cual estuve. En, en, de hecho, en dos cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, en el cual estuve. Señores, pero ¿qué hace que Boni Cepeda cobre su dinero por cantar? O sea, eso, eso no lo ata, como él dice en la, aquí en la nota, a, a, a, a presiones políticas. Sergio Vargas está cansado de decir en entrevistas que él le cantó muchísimas fiesta a Pablo Cobay, ¿por qué no se lo han comido a él? ¿Y por qué Bonice Peda vino ahora y dijo que, que sin querer, que cobró 70 mil dólares? Ya sé ese, ese, ese es su trabajo, opino yo. Yo lo cojo, me lo fregan a mí, para yo ir a Venezuela Saluda a Nicolás Maduro, lo cojo, puso mi dinero. ¿Cuál es la checha? No es trabajando que está. Yo, que es Lo único señores? que veo mal de esto es que él se canta y se llora. Si usted cogió un peso, cogió dos, usted está haciendo su trabajo, usted es un artista. ¿Eh? Ah, si yo me pego de Kilili me llame, Nicolás. Que te malo, llame. Vecina, nos guay, vamos para allá, o proban acá. Es muy coro allá. Hasta hay un enemigo, el artista, por eso tiene un equipo de trabajo, que no conoce a mitad, no conoce a nadie. Si un enemigo suyo va acá, nos lo mandó a un cumpleaños, usted tiene que ir porque usted es un artista, está pagando su dinero. ¿Entiende? Yo no veo esto mal. Claro está que la oposición lo va a ver de otra manera pero él es un cantante él no es político él es cantante él es artista eso debe el público eso de política son otra cosa lo mismo pienso yo en cuanto a, a, a esta situación que se, si fue en 60 y si fue en 50 usted no puede mentir ni me si, si no fue 60 usted dijo que fue en 60 entonces ahora dice que no ese es el problema ahora dice que no que fue hoy. contradice honorífico no va a ser nunca en la vida nunca, nunca en la vida nunca nunca él no, fue de balde para allá nunca. Usted no, nunca, no va a ir por amor al la a un vaya a cantar. Eso es mentira. Ningún presidente lo va a poner a cantar gratis tampoco. Tampoco. No. Eso es, es eso es algo mediático. Eso es algo cuando viene a ver a Tampa. Hablando montado. mentira, que está. Hablando mentira. Recordemos que quieren rescatar el merengue y, y de, detrás de eso también está los al, Alofoque no, no, cualquier... dijo, si usted cobró, dígalo. ¿Cuánto fue que cobró? <ríe> 60 mil dijo, ¿eh? Ah. Y ahora... Yo dice que no, pendejo. No, usted si sí cobró 50. 100 pesos, fue en 100. ¿Usted es un hombre por esta cédula? Claro. Ah, ¿usted es revolucionario? ¿O es o, del o el, el, el, el, el ejército o algo? ¿Usted es un artista que lo pueden llamar de China, de Japón? ¿A uh -huh. cantar? Anthony no, Santos cuando Quirino lo puso a cantar y con la vaca, cantó igualito como se iba a hacer con la gente. Por, por su cuarto. Por su dinero. No, y muchos artistas. Mi cabeza va, ¡ah! Y Anthony Santos... Para allá y para allá. Por el y, tamborón, y, y muchos artistas han ido a Cuba a cantar, ya sea en conciertos privados como en conciertos públicos. Fidel le cantaban también. Sí, y no, y no ha pasado nada. O sea, hasta 1990 eso era lo último: a ir a Cuba. Celia Cruz se atrevió a ir, pero fue a Guantánamo, fue a cantar. Eh. Pero después de ahí ya, 2000, 2010 para acá, muchísimos artistas han ido para. Bueno, un concierto grandísimo en la Plaza de la Revolución de Cuba. El que iba para a cantar Cuba ya eso era que era aliado de Fidel. Ya no. Ya cualquiera puede ir a Cuba a cantar. Y eso me no es para Entonces, si él recibió un dinero, eh, eh, eh, sea lo que sea, no importa. Yo pienso que no tiene nada que ver. A la gente que llame, a ver qué opina. ¿Qué opina usted? Claro. ¿Usted lo coge el dinero? ¿si ¿Sí, usted? Ay, mi <risa> si hijo. No. El programa. Yo lo me hago de pana de, de, de Nicolás y no quiero saber de... De saber Palacio decir. ya me siento yo. Vamos, vamos, si Nicolás, nosotros no, no somos políticos vamos, la, vamos, la, en la, en la, en la música no es política señores desvinculen eso si una ¿no? cosa no tiene que ver con la otra ay cuando viene la política que, que, que puede ser usted de un partido y lo llaman para cantar el partido oficial y tiene que, que ellos, te llaman ¿no? entre partidos para cantar la el materialista cantaba a los primeros o sea las precampañas cantaba con el PLD, el pld y en la campaña electoral ya las presidenciales estaba en el PRM cantando su cuarto <ríe> Es y su su a la para también todo por su dinero en los dos lados cantaban. en los dos lados ahora sí usted le va a comprar la exclusiva ah no mira la familia y su equipo va a estar del lado del prm hay un millón claro. no hay no hablar con nadie ese contrato que dice ahí esto flow va a cantar kililín en toda la tarima de fulano no puede cantar más nadie Eso ahora dice otros contra. artistas si tienen un compromiso verdad político y social ¿verdad? Como por ejemplo el Torito, el Torito, todos los años del mundo siempre ha sido contra el PLD. Sí. Y cantaba primero cuando estaba en el PRD y luego ahora con y el, el PRD, PRM man. y se convirtió en senador. Eso es así, eso es así. Señores, llegamos al final, pero antes usted tiene que buscarnos lo que es Telenor Condeo en Instagram y Telenor Condeo en la página web. También puede seguirme arroba netoflow56. Arroba NETOFLOW56 en Instagram, en la fanpage Néstor Flow Papá Patarima, todo corrido. Néstor Flow Papá Patarima, ustedes va a seguir va a ver todo lo que uno sube. ¡Familia! Claro, a mí síganme en mi Instagram personal, Angelizardo, arroba Angelizardo, con Z, ahí de la familia musical, también ahí en Instagram, para que se informe de todo lo que pasa. Estamos aquí entre los